Por un lado he dicho que de todos los indicadores del envejecimiento, el de las células senescentes es el que más avanzado está, porque ya está en ensayos clínicos con pacientes, ya se, están, se está experimentando con, con pacientes. Hay otros temas en los que no se ha avanzado tanto en, en cuanto a llevarlo a la práctica médica, porque hay dificultades, hay, bueno, porque, porque no es fácil encontrar fármacos y eh, todo esto. Hay uno de ellos, uno de estos campos, que es el de la reprogramación celular, que está todavía muy lejos de tener aplicaciones en pacientes o en personas, porque no hay fármacos para hacerlo. Se están buscando, pero no los hay. Es un tema muy experimental todavía. Y consiste en introducir unos genes en las células, la reprogramación celular, consiste en introducir unos genes que son capaces de, modificar el ADN de tal manera que ese envejecimiento que ocurre en el ADN es capaz de revertirlo y rejuvenecer. Esto es, este proceso de reprogramación rejuvenece el ADN y al rejuvenecer el ADN se rejuvenece la célula, se rejuvenecen muchos, claro, estás rejuveneciendo un nivel muy importante del daño y, y ese se transmite, esos beneficios se transmiten a, a todo. Eh, esto de la reprogramación celular ha suscitado mucho interés porque es la primera vez que se puede rejuvenecer el ADN eh, y, y, se, y además se puede hacer de una manera bastante eh, asequible experimentalmente. Puedes tener células envejecidas en, en el laboratorio, se les introducen estos genes y en cuestión de 7 días, diez días, se han rejuvenecido hay muchas cosas que no se entienden, no se entiende por qué ocurre, se está estudiando en detalle, todo, todo lo que se puede estudiar se está estudiando, todavía falta una, entenderlo, realmente no, no hay una comprensión exacta de por qué esto ocurre, si fuéramos capaces, que lo seremos, de entenderlo, pues se podrían buscar aproximaciones farmacológicas, ese es el objetivo. ...para que con fármacos... ...se pueda hacer este rejuvenecimiento del ADN... ...todavía no se ha llegado ahí... ...este rejuvenecimiento se hace introduciendo genes... ...y esto de introducir genes en las células... ...no es algo... ...realista... ...o fácil... ...de hacer en personas... ...no quiero decir que sea imposible... ...porque hay algunas aproximaciones... ...y hay grupos que, que trabajan en... ...introducir estos genes en... en personas... ...pero es muy complicado y muy arriesgado.